La masa en física es la magnitud que cuantifica la cantidad de materia de un cuerpo. Hay que tener en cuenta que la masa es una magnitud escalar, mientras que el peso es una fuerza. En estas etapas es difícil diferenciar masa y peso, por eso vamos a tratarlos prácticamente indistintamente. Pero vosotras y vosotros tenéis que ser conscientes de la diferencia. Las primeras experiencias con la magnitud-masa que va a tener nuestro alumnado tendrán que ver con el esfuerzo que les va a costar trasladar, levantar o desplazar los objetos. Durante el trabajo con la masa debemos atender a una de las principales dificultades que presenta la magnitud, que es la conservación de la misma. Tendremos que realizar actividades en las que tengamos varias bolas de plastilina o de barro o de cualquier sustancia similar que tengan la misma masa. Cogeremos dos de ellas y una de las dos pues las partiremos en trozos. Luego preguntaremos a nuestro alumnado si la masa de la pelota entera o de la, de la forma que sea entera del objeto... Y de la que está partida en trozos es la misma. Para trabajar la comparación directa de la magnitud masa lo podemos hacer tanto con las manos como con una balanza. Las manos solo nos servirán si la diferencia de masa entre los dos objetos que queremos comparar es muy significativa. También nos servirán estos dos objetos, tanto nuestras manos como la balanza, para trabajar la comparación indirecta. Vamos a ver un ejemplo de esto. Voy a tener esta caja de chinchetas y este pañuelo. Si yo comparo la masa en mis manos, veo que este objeto pues, me opone más resistencia que este. Entonces ahora mismo entre los dos sé que este tiene mayor masa. Si ahora considero la taza y la caja de chinchetas, este objeto me está oponiendo mayor resistencia, me está costando más trabajo mantenerlo en equilibrio o bueno, en el aire. Por tanto, este objeto tiene mayor masa que este. Puedo deducir entonces mediante la propiedad transitiva que este objeto tiene mayor masa que este. Más actividades para iniciarnos en el uso de la comparación directa, e indirecta o en el uso de la balanza es encontrar objetos que equilibren un objeto o varios que ya no les hayamos dado a nuestro alumno. También podemos utilizar la balanza para comprobar estimaciones que hayan sido realizadas anteriormente. El siguiente paso como ya sabréis de vídeos anteriores, es introducir la unidad de medida del sistema internacional, que en este caso es el kilogramo. Como siempre, comenzaremos con las medidas más manipulables y que más cercanas son a nuestro alumnado, que son el kilogramo, porque nosotras mismas nos pesamos y nos medimos nuestra masa en kilogramo, y otros submúltiplos como son el gramo. Es importante también trabajar con medio kilogramo o un cuarto de kilogramo que son las cantidades que solemos comprar de alimentos. Se pueden realizar actividades en las que el alumnado tengan que señalar objetos que tengan aproximadamente esta masa. Por ejemplo, un paquete de legumbres suele tener una masa aproximada de un kilogramo. Pues este tipo de aproximaciones a la unidad de medida. Trabajaremos a continuación con el resto de sus múltiplos del kilogramo, siendo el más conocido de entre ellos el miligramo, porque... Pff, ¿Habéis trabajado alguna vez con centigramos o hectogramos? Que no se utilicen en la vida cotidiana no significa que nuestro alumnado no deba conocerlo, pero prestarle atención más a los que se suelen ver más habitualmente. Hay otra unidad de medida que sí que se utiliza en nuestra vida cotidiana que también tiene que ser introducida en nuestra aula. Esta unidad de medida de la que hablo es la tonelada. Una tonelada son mil kilogramos. Seguro que también habéis escuchado la expresión esto pesa un quintal, al menos mi madre la dice muchísimo. Un quintal es otra unidad de medida que equivale a 100 kilogramos. En este vídeo queremos incidir en que una de las principales dificultades que os vais a encontrar con el trabajo de la magnitud masa será separar la magnitud masa de la magnitud volumen. En numerosas ocasiones encontraremos que, debido a que un objeto tenga un volumen mayor que otro, el alumnado dirá que este primer elemento, que es más grande, tiene mayor masa, no teniendo por qué ser esto siempre así. Aquí entra en juego el concepto de densidad de un cuerpo. Es por eso que vuestra labor como maestras y maestros es la de proporcionar al alumnado experiencias en las que no siempre el objeto más grande sea el que tiene mayor masa, para poder borrar estas creencias que tienen en su cabecita. También es importante que evitéis expresiones del tipo «este pesa más porque es el más grande» que solemos hacer prácticamente sin pensar. Vamos a ver ahora, con un poco más en detenimiento, materiales y recursos para trabajar la magnitud masa. Esto que tenemos aquí es una balanza de dos platillos, supongo que la conocéis. Esta tiene la particularidad de que, además de pesar sólidos, pues también lo hace con líquidos. Como veis, bueno, no sé si lo apreciaréis en cámara, pero estos cubitos están graduados. Vamos a hacer un ejemplo de comparación directa. Antes he hecho con las manos uno de comparación indirecta, pues voy a hacer uno de comparación directa y ya está, ¿de acuerdo? Voy a hacer lo mismo que he hecho anteriormente. Voy a ver si las chinchetas y la taza pesan más o menos una que otra, ¿de acuerdo? Como podéis comprobar, directamente la balanza ni se ha movido. Conflicto que suele... Pasar con las balanzas en el aula. Hay mucho alumnado que piensa que porque este está más alto, es el que pesa más. Más alto, más masa. ¿De acuerdo? Tenéis que eh, tener cuidado con eso. En este caso, como este está más bajo, pues tiene más masa. Una forma de solventar esto o de trabajar este, esta dificultad puede ser... Poner al alumnado dos objetos, uno que pese mucho y otro que pese muy poco, que tenga mucha masa y que tenga muy poca masa, en las manos. E ir haciendo una curva en la pizarra de cómo van eh, moviéndose los brazos después de un rato con ellos. Y entonces verán que el objeto que más masa tiene es el que está haciendo que su brazo baje más. Y con esto pues lo habrán experimentado en su cuerpo y probablemente comprenda mejor el funcionamiento de una balanza. Además de esto, la balanza tiene pues pesos... Con, con distinta masa. En este caso, el azul tiene 10 gramos, el rojo 5 y el amarillo 20. También nos sirve para conocer con exactitud la masa de los objetos que estemos midiendo. Y además de estas pesas que tenemos aquí detrás, por delante tenemos otro tipo de pesas, que son pues más eh, de lo que solemos ver en las balanzas. Son con estas formitas, Y esta en concreto es de 20 gramos. Se pueden aprovechar estos pesos que acabo de presentar para hacer pues, distintas descomposiciones con ellos. Por ejemplo, a un lado voy a poner la de 50 y al otro voy a poner una de 20, una de 20 y una de 10. Y veremos que poco a poco la balanza se va equilibrando. Entonces puedo decir que es lo mismo tener 50 gramos que 20, 20 y 10. Es decir, que la masa es una magnitud extensiva. Además de la balanza, también tenemos básculas. Las básculas nos dan la cantidad de masa de un objeto determinado. Creo que este modelo en concreto lo visteis cuando eh, Juan Antonio nos presentó a Pompón. Además de este, que es analógico, tenemos también modelos de básculas digitales, como esta que os presento aquí. Esta es la que tenemos nosotros en la cocina. Vamos a conocer la masa de la taza esta que nos lleva acompañando todo el vídeo. Si lo pongo por aquí, podréis ver, no sé si con exactitud, que tiene una masa de alrededor 450 gramos. Vamos a comprobarlo en nuestra báscula digital. Nuestra báscula digital dice que tiene una masa de 455 gramos. Un material muy interesante para trabajar con nuestro alumnado que ya conocéis, pero que nunca hemos asociado a la magnitud masa, son estos cubitos de aquí que son similares a los bloques multilink, que se pueden enganchar entre ellos y que hemos utilizado tanto para aritmética como para geometría y para medida, en este caso para calcular los volúmenes y las áreas. Estos cubitos tienen una masa de exactamente un gramo. Iba a enseñarosla aquí, pero lo que pasa es que la balanza es muy poco precisa y si le pongo uno encima no me dice cuánto pesa. Lo que voy a hacer es poner 10 y veis que 10 cubitos tienen una masa de 10 gramos, por lo tanto cada uno de ellos tiene una masa de 1 gramo. Con esto podemos pues conocer, del mismo modo que hemos hecho con las pesas que venían con los pesos que venían en la, bala en la balanza, pues conocer y comparar masas de distintos objetos. Hemos visto la báscula de cocina, pero seguro que en muchas de vuestras casas tenéis también algo en el cuarto de baño o en vuestra habitación que se utiliza para saber cuál es vuestra masa corporal. Es la báscula pues, de baño o la báscula de suelo. Esta báscula también puede ser un recurso interesante para introducir en el aula. Uno de los primeros recursos que solemos utilizar para trabajar la magnitud masa es el que ya hemos comentado al principio del vídeo. Pues cualquier elemento que nos sirva para hacer bolas o que nos sirva para hacer objetos que tengan una masa determinada. Pues ya sea plastilina, barro o cualquier similar. También emplearemos cualquier objeto que tengamos a nuestro alrededor para hacer comparaciones. Bueno, y con esto hemos terminado el trabajo de la magnitud masa. Nos vemos en el siguiente.